La directiva de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Salcedo expresó que se mantendrá en vela para que las promesas del ministro de Educación Antonio Peña Mirabal sean cumplidas. La Asociación Dominicana de Profesores valora su visita al igual como, como lo hacen siempre, que solamente prometen, pero vamos a ver si en realidad él va a cumplir. Bueno, dijo que iba a traer 6 millones de pesos para invertir en el liceo científico y se comprometió... En hacer todo lo que tiene que hacer con relación a la construcción aquí. Pero solamente promesa. En cámara Jurel de Jesús. NTN. Robinson Polanco.